Tutoriales interlaos presenta Cómo reducir el tamaño de una imagen Bienvenidos a un nuevo tutorial de Tutoriales Interlaws. Hoy les voy a enseñar a reducir el tamaño de una imagen Comencemos Para ello, yo ya tengo preparada una imagen en el escritorio de mi computadora Nos vamos a posicionar encima de la imagen Hacemos clic con el segundo botón del mouse Bajamos, vamos a propiedades y hacemos clic. Y acá nos dice que el tamaño de esta imagen es de 36,2 kilobytes. En el primer comentario de este video les dejaré el link de esta página, compres now. Vamos a subir la imagen, hacemos clic en subir. Seleccionamos la imagen con doble clic. Y ahora vamos a seleccionar el nivel de compresión. Lo voy a dejar en 84%. Hacemos clic en comprimir. Y ahora vamos a descargar la imagen comprimida, hacemos clic en descargar, seleccionamos escritorio, hacemos clic en guardar, minimizamos y vamos a ir al escritorio. Y acá ya tenemos la imagen comprimida, nos posicionamos sobre la imagen comprimida, hacemos clic con el segundo botón del mouse. Bajamos, vamos a propiedades y el tamaño de la imagen es de 9,86 kilobytes. Ahora vamos a comparar la calidad de las imágenes. Vamos a abrir la imagen original. Esta es la imagen original. Voy a minimizar y voy a abrir la imagen que comprimimos. Como pueden ver, la calidad de la imagen es la misma.